Son las 3 horas con 44 minutos, cambiamos de información. Que se recuerda este 15 de enero. Y es que exactamente en 1981, seis meses y dos días después del golpe militar perpetrado por eh, Luis García Mesa y Luis Arce Gómez contra la democracia, vamos revisando algunas imágenes por favor, para militares instruidos por los antes mencionados se rompieron en un domicilio particular de en la entonces calle Carrington en el barrio Paseño de Sobocachi para la metralleta en mano y asesinar a San García Ocho compatriotas que se encontraban reunidos en el afán de analizar las consecuencias del Régimen de gobierno delincuencial que ostentaba el poder y las medidas económicas para entonces implementadas. La dirigencia nacional en la clandestinidad del movimiento de izquierda revolucionario fue aniquilada a través de un crimen tipificado por algunos de los autores materiales de este crimen, fueron sentenciados también. Eh, sin embargo, otros murieron sin haber cumplido su sentencia, como es Luis García Mesa. Este 15 de enero de 2019 transcurrieron 38 años de aquella matanza. El contexto político bajo estos hechos ahora es la necesidad de mantener viva la memoria frente a ese pasado siniestro que dejó desde entonces en el país y el legado continuo de la democracia. 15 de enero 38 años se recuerda de la masacre de la calle Harris